Amigos, sí, se estrena ya Infinity War. La película más esperada de la década por fin llega a los cines, sí, por fin, el sueño que todos tuvimos de niños lo vamos a ver ya en pantalla, Thanos va a destruir a la mitad del planeta Tierra y eso me hace completamente feliz, como sé que a ti también te hace completamente feliz. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that. Tell me his name again. Thanos. Esta película trata de la historia de Thanos, el destructor, el hombre, el ser más poderoso de todo el universo, quien busca todas las gemas del infinito para poder destruir a media humanidad. Pero no será tarea sencilla para Thanos porque seguramente los Avengers harán hasta lo imposible para detenerlo. We got one advantage. Antes de comenzar con el punto número uno, me gustaría recordarles que esta reseña va libre de spoilers, así que pueden estar tranquilos, que no les voy a contar nada trascendental de la película porque recuerden que Thanos demanda su silencio. El punto número uno, quisiera hablarles de todo el carrusel de emociones que nos transmite esta película. Y es que desde, desde que comienza, desde que se apagan las luces en el cine, uno siente en el pecho una emoción indestructible y si sí, es que esta es la película que estábamos esperando como se los comenté al principio hace más de 10 años desde que salió Iron Man 1 se había empezado a trabajar en la historia de esta cinta punto número 2 les quiero hablar de los efectos especiales y sí, ya sé ...que cada vez que hablamos de una película de Marvel es algo como que siempre se destaca... ...pero bueno, es Avengers Infinity War... Y Marvel no se guardó absolutamente nada. Tuve la oportunidad de ver esta película en una sala IMAX y creo que se disfruta de muy buena manera. Esta película además es la primera en toda la historia del cine que se graba en su totalidad con cámara IMAX. Así que si tienes la oportunidad de verla en este formato yo te la recomiendo, la vas a disfrutar todavía más. Aunque de, de verdad si la vas a disfrutar en un formato tradicional tampoco hay nada que perder. Vamos a hablar de este plan de años. Creo que es bueno, excepto que suena. Así que déjame hacer el plan y de esa manera puede ser muy bueno. En El punto número 3 quiero hablar de toda la edición que tiene esta cinta y toda la organización. Y es que es una cinta que de verdad desde el principio tiene mucha, mucha, mucha información Incluso llega un momento en que te cuesta un poco de trabajo asimilarla, pero ya cuando llegas al final de la película, dices lo organizaron muy bien. Hay entre tres historias diferentes dentro de la cinta que se van juntando, se van juntando, se van juntando hasta formar una sola. Y ese es el clímax de la cinta. The end is near. en el punto número 4 quiero hablar de Varios personajes en específico y quiero comenzar con el personaje de Thor. Que después de lo que habíamos visto en la tercera parte de su saga, creo que aquí nos sorprende y nos sorprende para bien. Porque por fin, por fin, por fin un director o bueno un par de directores se animaron a ponernos en pantalla todo lo que es capaz de hacer Thor. Todo lo que su poder es capaz de destruir, es capaz de proteger también. Otro de los personajes que me gustó mucho de esta película es Gamma. Mora, que a pesar de no ser un personaje principal, ni en Guardianes de la Galaxia, ni en la parte 1, ni en la parte 2, aquí también se vuelve muy importante. Aquí se vuelve un personaje que tiene la historia sobre sus hombros y que lo llega a resolver de muy buena manera. Y por último, el personaje de Thanos. Todo el mundo teníamos miedo de cómo Marvel iba a representar a uno de los no es que el más grande villano de todos los tiempos de los cómics de Marvel Y creo que lo hace de muy buena manera el punto número 5, más que comentar que me gustó, es como una felicitación que aunque yo no los conozco personalmente, pero me gustaría felicitar a los hermanos Rousseau porque creo que hicieron un gran trabajo, dirigieron una gran película, subieron, supieron administrar toda la cantidad de información como se los comenté en el primer punto y además... Creo que cierran una trilogía de películas dirigidas por ellos grandiosas. Dirigieron además Winter Soldier, que en mi opinión es de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel. Dirigieron también Civil War, que también tiene lo suyo. Y dirigieron Infinity War. I hope they Y hasta aquí los 5 puntos de Avengers Infinity War. Yo soy Héctor Núñez, vamos a tener regalos de Marvel. Claro que sí, porque estamos de fiesta. Avengers Infinity War se estrena. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. A seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que yo pronto volveré con una reseña más. Yo soy Héctor Núñez y nos vemos en el siguiente video. Y recuerda que Thanos te manda sus silencio.